Bueno, las TICs eh, están aquí para quedarse, entonces son imprescindibles en nuestra labor educativa diaria. Eh, tenemos que tener en cuenta que estamos dando clase a lo que denominamos nativos digitales, entonces tenemos que intentar ir un poquito por delante de ellos a la hora de, de formarnos, eh, tenemos que integrar las TIC, usarlas de manera habitual y ser un recurso más dentro de nuestra labor docente. Utilizo diversas herramientas, dependiendo de la actividad que vayas a hacer o el objetivo que te marques. tienes un montón de herramientas disponibles. Mm, utilizo, por ejemplo, para gamificación, puedo utilizar ClassDojo, eh, Kahoot para preguntas, también uso Quizzes que les encanta a los niños, tienen todos sus dispositivos, tienen sus tablets y sus netbooks, entonces pueden eh, par participar eh, eh, perfectamente, les encanta, se divierten muchísimo. También utilizamos herramientas colaborativas para sus proyectos, como por ejemplo la Google Apps. A través de la Consejería de Educación hemos solicitado las cuentas de Educarex. Ahí tienen todo su cuenta de Gmail, hemos hecho prácticas de enviarnos correos. Y ahora estamos con las presentaciones de Google, donde ellos van eh, preparando sus trabajos digitales y hacemos las presentaciones en la pizarra digital. También trabajan de manera colaborativa repartiéndose el trabajo. Pueden trabajar simultáneamente, por ejemplo, con las mismas presentaciones. Y lo siguiente que nos proponemos es que cada niño tenga su propio blog donde vayan subiendo semanalmente los trabajos que van haciendo, sus impresiones de las distintas asignaturas, tareas que vayan realizando, etcétera Eso es el siguiente proyecto que, que tenemos en mente en esta clase. Eh, y lo conductor quizás de, de todo lo que hago, porque además de ser un escaparate de cara a los padres y a la comunidad educativa, a los demás docentes, eh, nacionales, para que compartimos muchas veces las cosas que hacemos, pues también puedo publicar, suelo publicar recursos, publico de las distintas áreas los trabajos que hacen eh, los chavales, tengo noticias también en la sección para padres sobre educación, temas de interés. Básicamente eso. A ver, Escolarium lo utilizamos a diario y para distintos, distintos objetivos. Además de ser la plataforma donde tenemos los libros digitales de las editoriales, también estamos usando cada vez más nuestros libros de elaboración propia quiénes mejores que nosotros para saber qué necesitan nuestros alumnos y cómo poder presentárselo. Entonces, a través de tanto las actividades Blink de contenido como las de las propias actividades Blink eh, interactivas, pues ahí vamos preparando de las distintas áreas. En este caso, por ejemplo, yo que estoy dando la sección bilingüe, en quinto, eh, las asignaturas bilingües de Arts y de Science, pues voy preparando ahí los temas para los niños. No tienen libro, no tienen libro de editorial, propiamente dicho, acceden a través de la plataforma, ahí tienen los contenidos, me da la posibilidad de insertar vídeos, de insertar enlaces a ...recursos externos, de poner herramientas eh, digitales... ...poner ejercicios interactivos... ...que siempre les hace, se les hace a ellos mucho más eh, ameno... ...y más divertido... ...otra forma también muy interesante de, de, de uso de la plataforma... ...es a través como, como herramienta comunicativa... ...de acuerdo... ...o sea, eh, tienes la posibilidad de enviar eh, mensajes a, a tus alumnos... ...pues con las tareas, con recordatorios... Eh, ...y también a los padres... ...también lo usamos como herramienta colaborativa... Eh, eh, ...hago uso de los foros... ...por ejemplo, en el área de lengua en sexto... ...pues tenemos hilos para literatura... ...recomiéndeme un libro, por ejemplo... ...que ahora me, me salta a la mente... ...donde cada niño pues escriben... ...y recomiendan libros a sus compañeros... ...libros que les han gustado... ...recomiéndeme una película también... lo hemos hecho también con pelis... Eh, ...eso les gusta, les gusta a ellos comunicarse... ...el curso pasado y tuve alguna experiencia con la wiki... ...donde íbamos elaborando los temas... ...y cada niño pues podía acceder... ...y se encargaba de elaborar eh, la teoría de de partes del tema que habíamos eh, eh, dado en clase. ¿no? Eh, yo lo que más potente le veo a la plataforma de Escolarion es la, el poder realizar tú, tus propios contenidos, el personalizar el aprendizaje. Eh, mm, puedes salirte del libro de texto, puedes salirte de, de, de esa especie de, de esclavitud que te marca el libro de texto de la editorial que siempre hemos usado toda la vida, y ya nos vamos al siglo XXI, puedes elaborar tus propios vídeos dedicados a tus propios niños un poco en plan flipped learning, lo pueden ver en casa y al día siguiente puedes ya realizar las tareas en clase sin necesidad quizás de volver a explicar todo. Eh, perder ese miedo Tienes mucha ayuda, las TIC no son complicadas, cada vez es más fácil, en cualquier cosa que pienses seguro que tienes ya alguna herramienta online gratuita que te sirve para realizar eso. Tienes a muchos compañeros en los colegios que te pueden echar una mano, gente en los centros de profesores, ahí voy también, eh, intenta formarte, mantenerte actualizado con los cursos de los CPR, con los cursos de la consejería, con los cursos del INTEF... Son, eh, también otra cosa es un poco, meterte un poquito en las redes sociales. Yo rec personalmente recomiendo Twitter. En Twitter hay miles de docentes que comparten sus trabajos, que te pueden echar una mano en cualquier momento, sobre quienes te puedes inspirar a la hora de realizar actividades con tus alumnos. Principalmente eso, salir del área de confort. O sea, no quedarte siempre haciendo lo mismo como, hicimos, como hacíamos en el siglo XIX. Estamos ya en el siglo XXI, vamos a buscar otro tipo de metodologías que son innovadoras, pero que a, lo, a la vez son motivadoras para los niños eh, la famosa neuroeducación, que ahora todo el mundo habla de ella, nos dice que el cerebro para aprender necesita divertirse, necesita motivarse, así que vamos a ello.